El programa de iluminación que se lleva a cabo en todo el territorio nacional llegará a esta ciudad de San Francisco de Macorís en los próximos días, donde la unidad de electrificación rural y suburbana iluminará las periferias de centros educativos noturnos, contribuyendo de forma significativa con el desarrollo y tranquilidad de las personas. Así lo expresó este miércoles el representante de la UERES, Manuel Morel.